Entonces, este, primero quiero que ustedes conozcan parte de la cultura, comida callejera o los snacks salvadoreños y luego vamos por las pupusas. Estos tipos es que, dicen que nos, es que les nos han retado, ¿ah? Pero. A ver quién come más pupusas. Ah, a ver ¿quién come más pupusas de nosotros. A ah, ver ah, quién creen ah, ah, ah, ah, que será. porque me han comido, ¿ah? Como se dice en México. Exacto, Exacto no me han comido para que este se en una endodoncia, <risa> me queda así. vamos a ver. Vamos a ver Vamos a ver. La que les convence ahí, ustedes la gente o es bien amable la sí. o lo que le llama la atención el salvadoreño le gusta mucho que lo graben eh, que venga pues sí le voy a explicar somos bien amables en eso nos gustan las cámaras para no pelearnos tanto pueden comprarle una cosa a ella y una cosa a ellos, ¿sí? Porque ahí miro que el, los elotes locos están con todo y ahí le pueden comprar la yuca y la rigua y qué la yuca la yuca no sabemos qué es. No, la yuca es ah, esta, a ver. Es a ver. Ah, ok. ¿Pero realmente qué es? ¿Verdura o no? No, es una verdura. No, hijo de puta, ahí se Les quedemos. hermanas be, y ustedes. A ver, pues a ver, sí, ¿La yuca es una verdura o una hortaliza? Es, ¿No? es una raíz. Ajá, pues raíz. Eso. Ay, ya, claro. Sí, yo lo dije. Vamos a ver si será. Hermanos, ¿cómo se llaman ustedes? Yo soy Yaka. Ah, yo soy Wendy. juntas la somos? Las la gemelas. Ya mucho más que eso. somos?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 Ya les vamos a pegar un buen escándalo, porque ahorita cuando oh no hemos... No ah, ¿Quién ah, pedí? Un raspado pedido Vomito de chucho. ¿no? Vomito de sí, chucho. Vomito de chucho. Y así que me venía diciendo que tú traes un acá medio. Sí, sí. Dos mujeres, Tres. un camino. Debe no, el de la... <risa> Sabe, sabe como de chocolate ¿El, el delote, No, no, es no chocolate, es no, una bien. semilla Es una semilla a ver, a ver. A ver, a ver. No, Está bien bueno La verdad, ver, 100% recomiendo. recomendado Ajá, Es exactamente como el esquite Ah, pues pues la Ciudad de México también, ¿no? Sí, sí, a comer sí, a sí. los lo globos, fue a, <risa> <risa> a Guanajuato a Ah, es que ustedes son, ¿No? son unos cracks Ahí en El Salvador, ¿eh? son unos cracks Ah, vente, vente oh wow. siéntese ahí, ve, siéntese Mira Paul, nada más no, Pescadi maria. los pescaditos que están arriba, güey. Ya les decimos charales, Charales. Maria. Quiero probar un pescadito. Oh, Paul. Son muy parecidos a los charales. ¿Cómo se llama realmente ese platillo? Eso este se llama yuca frita. yuca frita. Yuca frita. De ahí vas tú. Oh, Paul. Dele mordida, viejo. Dele, dele. <risa> <risa> Con la mano. <risa> Aquí se ocupan los dedos, ¿verdad? Chulada No, la verdad, sale bien rico, ¿eh? Calleja, dele Es que le decimos que la yuca sabe muy parecida a la papa Dicen esto más que se parece a la papa Hombre, dele más de comer usted. Saquen los más a la calle Es que sí, la yuca es familia del camote Bueno, de hecho eh. sabe rico, la verdad se sacaron un 10 aquí, la señora y la muchacha. Un 10 se sacó, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo los pueden ubicar o cómo los pueden encontrar? <risa> Mira, Mario también hicieron eso ¿Cómo se llaman? Muéganos de yuca. de yuca. La verdad, sí, okay. sabe muy rico. Los voy a probar, Mario. No, nunca los he probado esos. Sí, porque la verdad, la comida salvadoreña y los postres salvadoreños son muy ricos. Nosotros somos de México. Venimos probando sí, cosas. Es la primera vez que probamos así, cosas. 100% salvadoreño. ¿no? Y pues sabes muy rico. Muchas gracias. Que no quede no, huella. Que nos quede huella. que no. Espérate, hacete así en el pelo. Oh, ya le salió fans aquí a mi papá. Se los ¿eh, Yo te lo recomendamos, Se recomendamos recomendado que vengan aquí a El Salvador. ¿Cómo se llama aquí ¿Ese Ahorita estamos en el redondel del de obelisco, cabal. Aquí pueden venirse. Nos vamos a cruzar la calle para ir allá a que prueben el chuco. Ah, ok. Ah, eso lo puede comer en el almuerzo también. ¿Va que usted puede almorzar con chuco usted? Sí. ¿Sí? No, hombre, vos nombre la maestra. Ah. Bueno, es bueno el chuco vea que el chuco se puede comer en el almuerzo como sí, un tiempo de comida sí, ajá. Y ah, ustedes okay. usted, usted, usted, lo más curioso es que la palabra chuco significa sucio o sea ajá, por ejemplo yo te puede decir nombre no, más andar sí, a la, la playera ajá. Ajá. el chuco también es una bebida ah, bueno entonces estamos listos para sí ir? vamos a darle vámonos, vámonos. Aquí estamos en el obelisco, realmente no sé qué sea, pero está chido. Es un pico, <risa> Ay. la verdad. Fíjate que ya recordé cómo es, como es, creo que es este, como tipo caldo, es Ah, ¿sí? como tipo caldo. Oh, una ¿ah? si Vamos a sí, probarlo. vamos a probarlo. probarlo. Chuco, la palabra chuco en su país, ¿qué significa? Ah, no, no existe, no existe. No, existe. No, existe. No. no Aquí en El Salvador es una bebida Uso. y también. Es <risa> una bebida y también es una palabra para decir chupo La chupo los zapatos, ah, okay. la chupo el pantalón Ok, ok No, ya no, ya, ya no, no existe No la conocíamos De hecho la conocimos porque venimos de aquí a El Salvador Pero allá en México no existe ah, esa palabra Sí, la ah, verdad sí Pero vamos a probarla ¿Esa cáscara de qué es? La cáscara esa de abajo, el plato, como se puede decir. Es de decir. morro. Es de, de morro. morro. Ah, okay. ok. ¿Eso puede hacer horchata? ¿Sí? ¿De veras? Okay. Wow, horchata de morro. Moro el morro se da en un palo así, ve. Son así ve. Ajá. Y ya cuando está bueno de, como le dijera, de cortarlo. Ajá. Oh, wow está padre se muy... corta y Ajá. se parte por la mitad y se le bota lo que tiene adentro y okay. se convierte en guacamole. wow ah, se wow. ve rico se ve muy muy muy sí, rico y lo usan como plato ya después ah, Ajá, está, está chido tradicional para echar el... ver, el... ah órale 100% tradicional sí. órale. no sabíamos ese dato muy muchas chiste. gracias eh, muchas por ese gracias. dato ah. Dele ahí para que pruebe el de bronco el de bronco trae frijolitos de veras vera? sí. wow. vamos a probar callejas a ver qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué es la reacción de qué no, sabe rico sabe muy rico la verdad cómo no la verdad no hay comida así parecida no hay muy parecida solamente porque lleva frijoles. Acá caldo de frijol pero, no que ver. pero es un sabor diferente, es un sabor diferente. No, no no no lo encuentras en México y no va encuentras. que va que se ve textura chuca <risa> <risa> no, pero la verdad es que no se ve no se ve desagradable se ve bueno. se ve rico normalmente al fondo lleva frijoles y te lo comes con, con pan francés Aquí trae frijolito trae Como tres nomás. Y eso verdecito fue porque le echan al waste. También. Ay, ¿qué es el al huaste. Es como un polvito verde. Sí, mira, mira. Uh -huh. Ay, la verdad se es sabe muy rico. Es una comida de El Salvador que ah, bueno, se la recomendamos. Sí, ah, no hay nada parecida Bueno, el pan de... Ok, pan francés. Ese uh -huh. es el pan francés. Aquí en El Salvador es muy similar al del pan del hot dog. De allá, el perro Fíjate caliente. que hay varias formas. Ajá. Hay más ah, chiquitos, hay... cuadraditos. Sí, este sí uh -huh. es muy. Fíjate que los que nos han dado uh -huh. aquí en El Salvador son es muy parecidos al pan de hot Dog. Allá sí, hay... se caliente. usa. Pero... Se usa bastante ese es como molde o Ajá. forma que la. Claro. Si ¿Sí uh -huh. gayas, aquí sí se remoja el pan así? ¿Sí? ¿No? sí? Sí. Sí, si sí, querés Es tradición. Ah, sí, sí? vay que que no vaya a ser como en las poses que te lo comes con tenedor, te linchan aquí en El Salvador. Ajá. <risa> Mira, Mario, para despedirnos. Ajá. Enrique. Doraditos. No, no están dorados. No. Ya sí, lo probaste. Ah. Eso ya. ¿Mm? Vamos a ver. Vamos a hacer nada ah empanadas mira Paul más mm, es empanada, si sí, pruebe mi, pan... mi amor empanadas. gracias Prueba. mi vida. <grijas> <grijas> Prueba. Aquí a ver Mario, del... no, aquí mire, va no la no, empanada sencilla. no te pongas la mordida sí. ah sabe muy buena la empanada Mario sí. a, ¿Vaya, a ver va empanada, pruebe la empanada <mutter> la empanada es de plátano? El... la empanada Sí. ¿Sí? por afuera Ah, y lleva okay. un rellenito, a veces frijol o poleada Ah, ok, está muy rico, la neta. Nunca lo habíamos probado este, tampoco. Y este es ah, azúcar. Ah, ok, por fuera. Azúcar por fuera. Y pues bueno, Mario, ahora sí ya llegamos al final del video. Ya probamos muchas cosas, mucha tradición del Salvador. La probamos porque sí, es comida. Sí, la verdad, sí. Y pues gracias aquí a nuestros amigos. Ajá, sí, más así sí, si, si, no, si, no, si no nos traen ellos, este, pues no habíamos probado esta, esta chulada. Sí, la la faltaron, le faltaron muchas cosas, les faltó los pastelitos. Les faltaron los, los puñuelos. Los buñuelos sí, Les faltaron las... Faltan muchas cosas, sí, claro. pero la verdad es que como pues la parte más importante, por ejemplo, los chucos. El, esperamos es que sea la primera vez que vienen sin avisar. La segunda vez ya vamos <risa> a ver. Exacto. Y pues bueno, Mario, también allá que la traquee, Hasta, y que nos trajeron, gracias. Gracias a ustedes por traernos. pues bueno, Willy, pues, pues, que aquí vamos a finalizar este video? Sí, Mario. Like. Se suscriban, activen la campanita, sí. también recuerden, sí, de sí, sí. a este canal y no. No. Sí, no comenten. Que... Todo lo contrario, nada, no, es cierto. A mí sí hecho, me hacen caso. Ah. Vamos, y pues bueno, vamos, vámonos a la siguiente parada. Pupusa, vamos a hacer restos, pupusa. Hasta la siguiente. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА